Lico es anile. Vilego leil getru restete te goca neguarime. Lig Yeri que tru yochi te buca. Sebatru vilegio seva alego leche. Lig alwedio table are yochi simirga. Perepami amove mi martru alwedioca. Pe chigorme hukru. Al kegmeca me ca, napo bo ane seme mi mi jami. Al hueca la le yochi basquemel ju gru. Ligal na yochi. Al hueca hukru ju Al se basale. Ligue al huevo aca sir grage hukru ju Al huevo elo raichaligra. Ligal sir yem hukru apilpi al huevo abo nebuscura. Lige al huevo acá yati buyas mehukru. Napu lige masu buyasa, al huevo nebukura. Liko al huevo eloca bachay na mejucru. Liga al huevo acá gubana yene mejucru, al huevo elon hatga. Napugiti huechigo la machime kame al que anichnio neoa. Tables nenahatmra al huevo a, bilera ramri table machime nisaka, ka al huevo a, al huevo elo. Eso si calle Raichli taich me no name me ko hari ko yera ichli Alkeri eso si Raichli sega anele neka Rabishani neka naprika yochi napubu asimar mehu pe Alargahune. Jeka yeka anya mehu kru ramli na Asir sirga la igualmri nura. Su guabrio na piqui se vale alegor leche, pacha, tacho se va chine, pena pe alarganile al ver Lige Ligue al huevo aca table guameju al ver alambre nurache, peach gorga ju al yera yuga. Al hueca table guameju u chejar el alambre pene la Napulige al huevo a, mamo y sale pachá amigo leche. Lico al huevo a, mata blescheik melhu kru Napulige buyase al huevo kegme yuga, a bien a melhu. Peach gorga jura al buen eche oyerame. Pilerio chigorme ca, pechigomia nawamehu alego leche. Pe melga subamia subabga Neka pecha a la simia Neka irme a na napuriga abe ver avea Napuriga ganilga sebri raramri nimra. Neka pe bilério boelho juu, nena puru huela neseme juu bune buskura boaa. Al huela tabliche rame juu, rekomu kienemika, napurige, purigue a hagme o rarambri chigoreme chigonliche al hué a, al huelio Vilero pilga enomi o me agame, aruéca table alarga napurga napuriga busqué miión, napulí gete a vilero ulí, na que hubo a, pevo natame natmame jun, mas me jun, tabla chera me lig table natmame hubo pecha yo, pe chabone buscó camé napune seca e ligaruo Olivo Ame Lisache, Ligucheharebu Aka, Masu Wabgarra Ramo, Vamili Hukru, Mahaga. Alware pe Pe Masmehu, Napugiti Alware pechigo noche Nochmehkami. Tablesche rameju Reko Alway Hagme, Olite Chigorge, Pecha Bo Kame. Pe enomi meca, Nochmehkami. Neka Asir Rarepu Mehu, Alwen oyera Meramli. Neka asirga la machigru, al buen echo yerme Ligue, echo la nechi. Napurga neonora, vuela machi nechi. Ligue nechigo, vuela machi nebo neonora. Neca mukmel Hukru al buen yerme irga. Aligue ko, mal Astine mukmea. Uchechgo jare raramli mochi, al aptable aputable raramli hu. Al a bien, a neche, oyermlihu. Al hueca, napuriga, a Liga, bien, a neche, oyerame, gainambra, achigoriga, napuriga, alueralamlihurio. Neca guarura, ni mlihucru, su guabgaralamli, nureme. Napuriga vilebo me. Neka malisto, asticru, mukmea. Ligue, uchechgo sine naremia, al huá, napuriga, uchecho, ajaga, asime, al queri neonora honorugme, huegale nechi. Ta huesi melimera nechi. Ne, ne tabre nejisa ka licencia, naprigane chi melimera. Neka licencia nikru. Neka mukmel hukru, napulignebo ne muknali. Liga biena licencia nigme juné, naprigaku a janmbrane. Al -ne onorugme neonora nuraye natli. Napurige pude al ver a la mujerio, a quizá ella es él, rega anile Al ver cabile remonte, chagme chagna. Pero hijo mío, ¿cómo llegué por qué? Ligue jare aníle. Vile yo te ve la remonte, Pechalien icha gierio. Vile ustedes la remontica, pechuga y namlico, viéndola la